Bueno, le habla Ramón Santiago, eh, First Bay Coach de los Detroit Tigers, y espero que sigan a Detroit en este 2018.